nunca he tenido amigos en cambio sí muchos enemigos donde quiera que iba surgía la gente me odiaba nada más verme yo siempre me preguntaba lo mismo ¿por qué me hacen esto si yo no les he hecho nada? así que siempre estuve solo sin nadie para compartir mis cosas ahora estoy empezando de cero he retomado los estudios y pretendo tener amigos, novia y un trabajo en definitiva Voy a intentar cumplir el sueño de mi vida.